Hola Power, mi nombre es Luis Chou, represento a MSI aquí en Chile. Eh, acabo de hacer el lanzamiento de la nueva generación de NVIDIA N17, el famoso Pascal, con mejora un 40% de la performance comparado con la generación pasada y además se el lanzamiento de nuestra línea de nueva familia de productos la GS63 una gaming notebook de 17 milímetros de espesor portable menos de 2 kilos de peso y con la nueva generación de NVIDIA además está presentando nuestra tope de nuestros productos insignia la, la línea GT con, con sobrepresión de la GT73 que esta, en esta eh, edición se eh, hace SLI y además con la GS63 cuando a terminar, transferen unas 1080 y una Notebook, un portal de 15.6 pulgadas. En nuestra línea GT, para empezar, lo que marca la diferencia es que ha vuelto a revolucionar el mercado con pantallas en los monitores de 120 Hz por segundo. Esto es algo que eh, lo vinieron solicitando a los gamers por mucho tiempo y un, tenemos un muy buen teclado acompañado de Steel Series, el cual nos da los mejores este teclados para el usuario gamer y está disponible ya el games de Steel Series, el cual nos da este, la información de, de que nos da el juego. Por ejemplo, si estoy jugando al Counter... Eh, me queda poca vida, eh, cambia la iluminación del teclado me queda poca vida entonces el, el, la barra se pone un poquito más oscura después así con la mana y las balas estos computadores están disponibles en Chile a partir del miércoles en PC Factory y a partir del viernes en Palabella así que estamos muy a la par de la tendencia mundial y estamos entre las cosas a tiempo Un saludo a todos los fanáticos de Paua. Este, esperemos que la hayan, hayan pasado bien.